Esa, como es una empresa, bueno, pues muy importante porque en la costa del Zor eh, tienen unas inversiones increíbles, son muy conocidos ellos ya casi ya mismo, harán 20 años y hoy también ellos nos van a hablar de esas novedades, de esos proyectos que están ya aquí muy cerquita, en Casares, en Manilva Bueno, mejor los felicitamos por su trayectoria profesional, tanto a Elena, que nos llamamos sí. igual, sí. como a Gastón. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas lugar. tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Dar a conocer también a nuestros telespectadores esa trayectoria porque ya mismo haréis 20 años y es motivo de celebración ¿Cómo fueron esos comienzos ¿Cómo nace esa con? bueno nosotros nacimos con promociones aquí en marbella y en estepona en esta zona a lo largo de estos 19 años hemos ido expandiéndonos por toda la costa del sol tenemos desde manilva hasta málaga capital en concreto tenemos cuatro proyectos inmobiliarios ahora en málaga capital y además, recientemente, el año pasado, dimos un salto más y nos hemos expandido. Tenemos un proyecto en Madrid muy importante, de 156 viviendas, y otro proyecto más que vamos a lanzar en breve en Valencia. Entonces, al final, somos una promotora local, con sede aquí, pero con proyección nacional. Somos de ámbito nacional. De ámbito nacional, pero con sede local aquí en Marbella. Sí. ¿Eh? Yo creo que somos los únicos, ¿eh? de ámbito nacional, pero con sede en Marbella. Uh -huh. Sí. interesante y esos es proyectos de los que me hablabais que va a estar aquí cerquita en Manilva y okay. Casares habéis apostado también por la zona sí, de la hay parte. dos hoy día estamos lanzando dos proyectos que son un lujo de proyectos los dos tienen una vista preciosa tanto el de Manilva que es Golden View que está en bahía de las Rocas que mira hacia Soto Grande hacia Gibraltar y hacia África y el otro está en Finca Cortesín Finca Cortesín es una organización de lujo que está aquí en Casares y esto está adentro de Finca Cortesín y tiene una vista preciosa hacia la bocana del puerto de Estepona, hacia el mar y ve Estepona y también ve Marbella. Son los dos proyectos preciosísimos. ¿Qué, tipo de, qué perfil de clientes eh, estáis captando Aquí en la Costa del Sol, pues básicamente tenemos clientes belgas, tenemos muchos clientes belgas, tenemos clientes también ingleses a pesar del precio, a pesar de todo, los ingleses siguen comprando viviendas. Y bueno, y clientes de todas las nacionalidades, finlandeses, noruegos, de todas las nacionalidades. De españoles. Españoles también, claro. de todo. ¿Podríamos, ¿Podríamos hablar de...? Proyectos tanto en primera vivienda como en segunda vivienda. que Estamos en Málaga, como te decíamos también, y allí básicamente son españoles los compradores. ¿Podríamos hablar de lo que habéis invertido, no? de lo... Sí, sí. Mira, mira, hasta el momento hoy día eh, hemos realizado en total, incluso lo que tenemos en marcha, más lo que hemos terminado, en nuestra, en nuestra historia hemos hecho 26 promociones. Esto es una inversión aproximadamente de unos 400 millones de euros y significan unas 1.200, 1.300 viviendas que hemos entregado, hasta que estamos en, en curso de realización y ya entregadas, uh -huh. y tenemos un plan de inversiones para los próximos tres años de otros 300 millones de euros, que va a significar también sobre mil viviendas ¿Mira? de entrega, y ya, ya hemos empezado ese plan de inversiones. ¿En qué momento está el sector inmobiliario? Mira, el sector inmobiliario hoy día es un sector que después de la crisis ha madurado, hoy día el sector inmobiliario <coughs> tiene, el tiene, sí, claro, y tiene los catalizadores económicos ...en muy buena condición, hoy día tenemos crecimiento del, del empleo, tenemos crecimiento de los salarios... ...que son dos catalizadores muy importantes que son los que promueven la compra de vivienda... ...luego los bancos están aumentando la financiación, entre, otorgando hipotecas y además los tipos de interés... ...están muy bajos, cuando tú miras esos cuatro catalizadores de la vivienda, de, de, del mercado inmobiliario... ...ves que hoy día hay una estabilización... Naturalmente siempre hay lugares que tienen más demanda y lugares que tienen menos demanda. Por ejemplo, hay algunos lugares que han tenido mucha expansión, entonces en un cierto momento se, se estabiliza la compra de viviendas. Pero en general, económicamente hoy día eh, la situación es muy sana. Y además hay un elemento, el último elemento que es un catalizador de la demanda de viviendas, es el esfuerzo que hacen las familias por la compra, que hoy día más o menos está entre un 30 y un 33%, que es la media histórica. Con lo cual... Cuando tú miras toda esa situación, es una situación muy sana, con lo cual hay que seguir trabajando muy duro, pero vemos que hay varios años de trabajo y desarrollo en el mercado inmobiliario. Me Tranquiliza mucho sus palabras, ¿eh? me han gustado mucho. Elena. Muy bien, sí, por supuesto, son palabras. Son más que añadidas. Hay un, dato, hay un último dato que te digo para terminar de tranquilizar a todo el mundo. España hoy día tiene un superávit en cuenta corriente, en la economía general y eso no se producía en España desde hace 40 años y eso es muy sano porque España hoy día crece ahorrando antes crecía endeudándose, hoy día España crece ahorrando estas cosas no se las cuentan a la gente, por eso la gente no lo sabe pero es muy importante que hay que mover el dinero, que si no se mueve el dinero. Claro, por supuesto, el dinero hay que moverlo porque al final todos estamos trabajando y esto es una rueda, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, enhorabuena una vez más. Gracias. Vamos a disfrutar con vosotros de esta gran fiesta que habéis preparado gracias. para todos vuestros invitados. Muchas enhorabuena. Gracias. gracias. conductor de, del actor, la verdad que nos ha impresionado, él ha pedido un aplauso para él, yo cuando cojo el micrófono, no pido el micrófono, no, me, no pido aplauso, no me lo merezco, porque hay un poquito de silencio, ya me doy por bien por bien pagado. Bueno, pues Muy buenas noches, bienvenidos a todos y los organizadores los promotores de este evento, de este nuevo proyecto inmobiliario, me piden que tome la palabra junto a los compañeros alcaldes de Manilva y Casale, a los que les doy una cordial bienvenida, somos compañeros, amigos, tenemos una buena relación institucional y también personal, así que bienvenidos una vez más a Estepona. Yo sé que vienen, a ellos les gusta mucho su pueblo, pero también vienen a Estepona a cenar, a dar paseo por las calles, a aprender cositas, ellos se dan su paseo por aquí, me costa, ¿eh? yo también voy por vuestras localidades, ¿eh? que, coste, que coste, sobre todo en bicicleta. Bien, pues quería dar la bienvenida. Agradezco al Exacón que nuevamente presente un proyecto interesante en la comarca. Esta parte occidental de la provincia, es precisamente la parte de la provincia de la Costa del Sol mejor preservada, por tanto tenemos que seguir trabajando para hacer productos de calidad. Es necesario, pero productos de calidad. Me consta que el que habéis presentado, el que estáis presentando, reúne esas características y por tanto estoy seguro que no viene a competir, sino que viene a complementar otros productos que hay en la localidad y que hay en la zona. Y estoy encantado además de Estepona y que esta parte de la Costa del Sol siga siendo un lugar atractivo para los inversores, un lugar en el que hay agilidad administrativa, seguridad jurídica y las cosas no pasan por casualidad, que justamente en esta parte de la provincia haya estos desarrollos y este esfuerzo inversor español y extranjero significa que hay cosas que se han hecho muy bien entre ellas precisamente esa el dar seguridad jurídica el dar agilidad administrativa y también ha habido, especialmente en mi localidad, ellos hablarán de las suyas ahora un esfuerzo desde lo público impresor muy importante cuando se ha optado por hacer este por el jardín de la Costa del Sol cuando se han embellecido 120 calles cuando se han hecho equipamientos culturales interesantes como el auditorio equipamientos deportivos como el estadio de atletismo este sendero, este sendero, este corredor litoral, que llevamos 18 kilómetros de 93 de costas ya terminados, que cuando se van haciendo desde lo público este tipo de equipamientos, subsigue después la iniciativa privada y al final el resultado global es exitoso. Y os digo además que seguir apostando por este PONA y seguir apostando por esta parte de la Costa del Sol es una garantía de éxito. Estamos enfrascados en proyectos muy, muy interesantes, sin duda ninguna el intentar atraer hacia Estepona y hacia esta parte de la Costa del Sol una universidad privada es un esfuerzo en el que vamos trabajando mucho tiempo y que está a punto de dar éxito y de dar resultado y en muy pocos meses, por no decir semanas, confío en poder hacer una presentación de ese proyecto universitario que puede ser la primera universidad internacional privada de Andalucía con epicentro precisamente en nuestra localidad eso es algo que está ahí y aprovecho estas palabras para dirigirme a los inversores. Detrás de ese proyecto universitario hay muchas oportunidades de negocio, no necesariamente inmobiliarias, pero también inmobiliarias. Pues con este preanuncio, que no lo es todavía, se anunciará cuando estén eh, todas las cartas bien parejadas, mientras eh, considerarlo un preanuncio, una posibilidad, pero que cada día suena más. Así que aprovechad esta preinformación para ir tomando predecisiones. Muchas gracias.